En rueda de prensa realizada este jueves, el colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís informó sobre una marcha que realizará el día 4 de julio, demandando que se aclaren los casos de corrupción que han surgido en el ayuntamiento local. En la última asamblea que realizó eh, se acordaron una serie de acciones, actividades.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 mientras a los humildes trabajadores y trabajadoras siguen delegando un salario de miseria. Juan de Dios Ortega dijo además que exigirán al gobernador Juan Antigua Javier que agilice los acuerdos arribados con las autoridades del gobierno. Ntn, su noticiero regional, Robinson Blanco.